Como siempre, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos de lunes a viernes en este horario, siempre con nuestros invitados. Y como no puede ser de otra manera, la noche de hoy también tenemos un invitado muy especial que hoy nos va a regalar también su talento, por supuesto, ya mismo. Eh, les comentaremos de quién se trata, pero quienes vienen siguiendo la página ya saben de quién se trata, vale, la redundancia de la palabra. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien estará realizando esta entrevista, este diálogo que tenemos ya listo, organizado con nuestro invitado. Ramiro, buenas noches, bienvenido. Gracias, Leonardo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos ven, y son parte ya de este programa, escenario Rostros que Dejan Rastros, que nace, en el Cantón Catamayo, en la provincia de Loja, en la parte sur del Ecuador. Como siempre, es un gusto recibir a nuestros invitados. Cada uno de ellos nos dejan importantes experiencias de vida, recomendaciones, historias, y sobre todo nos incentivan, nos inspiran a ser mejores cada día a través de su propia experiencia. En esta ocasión vamos a recibir con mucho cariño, iniciando esta semana de, de lunes con música, y vamos a dar la bienvenida a... A Santiago Aguilar, licenciado en Educación Musical, eh, cantante, educador también, en fin, toda su, su historia, su trabajo, lo que viene haciendo en este bonito arte de la música, nos lo va a contar en estos minutos que nos quedan aquí en escenario. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, muy buenas noches con ustedes, Ramiro, Leonardo y. Eh. Les agradezco bastante pues este espacio que brindan a todas las personas, a todos los artistas, eh, para poder contar, para poder dialogar. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos están siguiendo, nos están viendo eh, estas horas de la noche. pues esperamos pasar de la mejor manera, vamos a también nuevo algo de arte, vamos a conversar y pues, estamos aquí, estoy presto para ustedes. Para Así es, Santiago. Bueno, en el mundo ya artístico, tú tienes un nombre eh, musical, artístico y, y te conocen como Santi, ¿no? Así es. Así es. <risa> así es. Ese ha sido, pues, el, el, el, el nombre, el apodo que todo, toda la vida pues, me han conocido desde la escuela, desde el colegio. Entonces, decidí, ah, pues, dejarlo ahí no ponerle otro nombre más. Simplemente. Santi Aguilar, para todos lado, Sante Aguilar, Santi Aguilar, porque hay un colega, amigo aquí en la provincia, no, perdón, en la provincia de Zamora también que tiene el mismo, mismo nombre, entonces nadie por ahí claro. unos, unos ah, choques en esto del nombre, pero el, la palabra, el nombre de Santi, pues ha sido lo el, el sí. que me identifica a mí musicalmente. Claro, y con eso te, está, te estás dando a conocer y mira que, que suena muy bien. Y a propósito que mencionas de la escuela, ¿cómo eras Santiago en esos tiempos? ¿Qué, qué, qué recuerdos puedes traernos a, a estas alturas de la vida? Uy, uh, en la escuela. En la escuela no, pues yo no tenía ninguna inclinación musical eh, desde la escuela. Yo recuerdo que más bien mis aspiraciones eran ser otra persona, ¿no? Ser médico. A mí mucho le he admirado sí. y a, mí, a mi mamá. Eh, corresponde a esta profesión y y okay. toda la vida quise ser yo doctor, quise trabajar en este, en este aspecto. Okay. Pero eh, yo que recuerde, eh, mi mamá misma, ella me enseñó una canción en guitarra, okay. me enseñó a interpretar guitarra. Entonces yo creo que desde ese momento cambió la, la perspectiva, okay. la estructura de mi vida, en okay. que yo pues decidí dedicarme a este arte bonito. Uno de los mami, instrumentos toca... que me la guitarra y luego de esto... Tu, ¿Tu mami toca eh, guitarra? ¿Es músico también? Claro, sí, sí. Ella, ella, yo, de hecho, más bien tengo eh, eh, esta, la, la línea genética en música, es por parte de mi mamá, porque uh -huh. sus abuelitos anteriormente, ellos eh, tocan, tocaban, interpretaban anteriormente cine mudo, eh, no, no, no era como ahora, ¿no? Cada acción que hacían los personajes, ellos tenían que irla interpretando. Entonces uh -huh. ellos, pues eh, yo... Considero que viene desde ahí esa descendencia y, claro. y así como yo mismo admiré a mi mami en la parte de la profesión, fue algo que también ella me, me, me enseñó y pues hasta la actualidad lo uh -huh. supe continuar, lo supe pues sobre todo fortalecer y ahora yo también lo, lo, lo enseño, no este bonito uh -huh. arte como es de la música. ¿Y, y qué tal tu, tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te has llevado con ellos? Eh, claro, yo tengo dos hermanas dos hermanas, pues eh, yo las quiero mucho, yo me llevo muy bien, tengo una relación increíble con ellas y prácticamente siempre ellas me han estado apoyando, toda mi familia me ha estado apoyando y en todos los, en todos los eh, aspectos de mi vida, ¿no? y sobre todo en esta profesión que yo decidí hacerla y fortalecerla ellas siempre se pues, han sentido muy contentos recuerdo una vez a mi hermana decir que, que sentía orgullosa de que de que yo esté en, este, en, este, en esta área de, del arte, entonces eh, eh, uno lo motiva para seguir, para fortalecerse, ¿no? Para continuar y sobre todo para no, no quebrantar, porque a veces hay momentos que, que en esto de la, de la, de, del arte, ¿no? Sobre todo en la música hay momentos que son difíciles, no todos uh -huh. somos vistos de la mejor manera. Eh, uh -huh. Hay momentos también muy tristes, pero uh -huh. hay que seguir adelante, ¿no? Hay que, sí, hay que ser, yo creo que los artistas somos muy, muy sentimentales, muy sensibles, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro. eh, hay que ser a veces eh, fuerte, ¿no? Para poder sobrellevar tantas situaciones que, que, que vienen. Pero uh -huh. para mí no, no puedo hablar mal de, de nada, ni de mi cantón, porque siempre me han apoyado en todo momento. Yo uh -huh. he sido profeta, no, no tengo por qué eh, sentirme mal, porque toda la gente conmigo, pues, me ha apoyado. Ha habido ocasiones pues, que, que tenía la oportunidad de, de dar serenatas, de cantar en eventos y todo eso. Claro. Y he salido contento, ¿no? Entonces, eso uno también le motiva para continuar. Y cuando estuviste ya en el colegio, eh, ya estabas dándote a conocer. Muchos quizá conocían tu talento, tus profesores, y te invitaban quizá a diferentes momentos, eventos, musicales. Eh, relátanos algo de esas experiencias. Claro, eh, como, como te comentaba, Remiro, yo en un tiempo, pues, en la escuela no tenía, pues, este eh, este gusto por la música. Más bien creo que esto fue por noveno o por octavo y estuve en el colegio Bernardo Alivié eso esos primeros años y hubo un profesor eh, de educación musical en que también él, él escuchó mi voz y le gustó, pues, la voz mía y él dijo, pues, ¿sabes qué? Forma parte de aquí de la del grupo musical. Y empecé con el folclor. Por eso el folclor es uno de mis inicios en la música. Oh, yeah. De hecho, pues eh, yo me volví muy apasionado de escuchar folclor. Ya cuando estuve aquí en Catamayo, eh, no, no, no tenía tanta la... O sea, no, no era tan... Era un poco cobarde para cantar, para subirme al escenario, me acuerdo. Yeah. Y, y más me gustaba interpretar instrumentos. Musical. Y uno de esos fue que a mí me llamó mucho la atención en relación a lo que les comentaba de, del género musical, eh, que fue del folclore, me llamó mucho la atención tocar el charango. No sé si mm. lo, lo has escuchado, el claro. charango es un instrumento muy bonito y, uh -huh. y, y pues prácticamente yo me dediqué mucho a aprender esto de aquí con algunos amigos mm. que ahora son pues eh, grandes eh, cantautores. Comenzamos a formar un primer grupo que se llamaba aquel entonces voces del Sur. Y, okay. y pues, más bien yo me dediqué en, en aquel entonces, el tiempo del colegio, a ser instrumentista, no tanto cantaba, yeah. ¿no? como te dije, pues uh -huh. era muy receloso en, en cantar. Así que yo más uh -huh. me llamó la atención interpretar el, el, charango, el charango, hacer como los demás, estar en grupo, me sentía uh -huh. mucho mejor. Uh -huh. Y eso fue, pues, eh, en la parte del colegio hasta, hasta terminarlo la mayor parte, yo fui instrumentista. Posteriormente... Y, y, y dime, en, Santi, en ¿hasta después, la actualidad conservas ese, ese charango? ¿Lo conservas, Santi? Claro, sí, sí lo tengo todavía. De hecho, ese charango, pues, me lo regaló también mi mamá. Y, y lo tenía... El primer charango que tuve, tuve un, un problema eh, que a mí se me rompió. Y tenía que presentarme y, y yo estaba tan, <risa> tan triste, estaba mal, estaba, <risa> estaba afligido, ¿no? Y uh -huh. fue pues un día antes del evento que yo encontré en mi cuarto un charango nuevo. Fue me lo mejor en, en, en lo que he podido pues, pasar. Entonces mi mamá, ella siempre, ella siempre nunca me, me abandonó en esto del arte. Uh -huh. Ella siempre estuvo apoyándome. veía uh -huh. pues que, que, que a mí me gustaba sobre todo uh -huh. hacer esto y... Y son recuerdos bonitos, son recuerdos gratis. Y yo lo tengo pues este instrumento, lo tengo mm. eh, guardado en, en un lugar especial y esperando mm -hmm. algún rato volverlo a interpretar. Claro. Eh, mira que un artista, un músico, tiene también como eh, esa, esa oportunidad para comunicar a través del arte, a través de la música. Eh, llevar un mensaje de alguien quizá a otra persona, quizá tú has sido también esa, eres esa, ese instrumento, ese medio, y quizá en algún momento tú también como que te has identificado con alguien, con una persona, con alguna situación, con alguna historia romántica, no sé, eh, que quizá tú has caído también en, esa, en ese plano, quizá la música también te ha llevado a sufrir, eh, Santi. Así es, sí, o sea, como te digo, pues eh, los artistas, eh, por lo general somos personas que expresamos a través de nuestras vivencias, de nuestro eh, de, en lo que, lo que vivimos diariamente, ¿no? Yo, por lo... Yo, yo, soy, yo tengo algunos temas que, de hecho, estoy pensando ya comenzar con uno que, que lo tengo prácticamente ya listo para grabar, pero necesito dar tiempo para hacer el video. Por situaciones mm -hmm. de la pandemia, no, no se lo he podido hacer. Es un tema que prácticamente me cuenta, cuenta parte de mi vida, ¿no? Eh, yo... Sentimentalmente en las relaciones amorosas no he tenido yo mucha suerte y lo sabe pues la mayoría de, mi, de mis amigos ¿no? no he tenido tan tan buena suerte entonces eh, esto me ha inspirado a mí a poder yo eh, crear algo algo similar de lo que a mí me ha pasado entonces eh, yo considero que uno pues con la calidad de, de artista expresa todo lo que le sale mucho mejor haciendo lo que uno está viviendo entonces es por eso pues que Dios mediante en algún tiempo, en poco tiempo espero que voy a poder salir con este tema, poder hacer un buen video. Entonces también tengo pendiente otro tema, un género diferente que yo nunca lo he hecho, pero vamos a ver cómo nos va. Así que uno tiene que en la música pues ser versátil, no tiene que irse adaptando también a los, a los, nuevo, a los nuevos géneros que van saliendo y, y hacerlo de la mejor manera de hacer, siempre manteniendo el estilo. El, el estilo, pues, que, que a uno se lo caracteriza. Así es, eh, Leonardo. Continuamos con Santi Aguilar. De, de paso, también vamos a pedirle que, que nos regale una canción. Seguramente está por ahí con, con su instrumento que nos estaba contando, el charango o una guitarra. No sé, Santi, qué es lo que tienes eh, dispuesto para tu público. A quienes eh, queremos saludarles, porque hay mucha gente que nos está viendo, te está siguiendo, eh, Santi. Eh, aprovecho para Leonardo, no sé si tú puedes leer allí, yo creo que hay un mensaje, eh, bueno, eh, me parece que es de, desde el exterior que nos escriben, eh, no sé si porque yo no puedo aquí en este momento, pero bueno, hay, hay gente que, que te recuerda a Santi, que sabe que tu trabajo pues es importante en pro de, de sacar adelante de, de talentos, de, de darle la mano a nuevos talentos acá en Catamayo, así que pues muchas felicidades para ti y pues eh, vamos entonces a seguir con, eh, con este, eh, este encuentro, con esta entrevista Leonardo. Muchas gracias eh, Ramiro amigos y amigas, eh, bueno por acá eh, me imagino que este es el mensaje de Cristian Fernando, dice saludos en eh, Ramiro desde el otro lado del mundo y éxitos al talento de nuestro querido Catamayo, un saludo a Santiago en tu hermosa carrera artística y a tu paciencia para crear nuevos temas y talento y un gusto, dice, a ver, déjame ver un poquito más. Eh, crear nuevos, a ver, nuevos talentos y un gusto. Soy el padre de uno de tus alum, alumnas, Doménica Campoverde, dice Chris, Chris, a ver, Cristian Fernando, si no mal me equivoco. Cristian Fernando, bueno. Bien, bueno, entonces, ahí está, entonces ahí está también. Bueno, eh, Santiago ya nos comentaba, ¿no? El trabajo que viene realizando. Eh, bueno, y hace mucho tiempo atrás. Siempre ha venido preparando a los chicos en el sentido de eh, la formación de, de, del canto, eh, también en la formación de, de los instrumentos. Y eso hay mucho mucho talento ya a fruto de, de ese trabajo de Santiago. Así que bueno, yo creo que los dejo para que sigan uh -huh. dialogando, ¿no? De hecho, vamos eh, justamente a escuchar uno de esos frutos, una de esas canciones que Santi quisieras regalarle a tu público, a la gente que te está mirando en este momento. ¿Alguna canción especial quizá que la traes en este momento para escenario? Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a, a, a mi estimado amigo Cristian, Fernando, pues ese gran saludo y muchas gracias a ustedes, como dijo Leo. Eh, yo he tenido la oportunidad de formar, también de trabajar en la parte formativa, y sentirme más orgulloso y contento de verlos ya en un escenario haciendo muy buena música. Han tenido la oportunidad de, de, también de dialogar en su programa y, y es bonito, eso es lo, lo importante. Cantan mucho mejor que yo, prácticamente. Ellos lo hacen muy, muy bien y eso a mí me pone muy contento. Quiero compartir un tema, quiero cantar una canción en esta noche. Romántica, pongámonos. Creo ¿no? <ríe> que eh, a mí siempre me ha gustado música romántica. Interpretar por lo general baladas. Eh, y quiero quiero pues dedicarles a todos ustedes. Si hay alguna persona especial, pues se la voy a dedicar también. Así que... Eso es eso. En tus manos yo aprendí a beber a Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, Porque yo corté mis alas y el albiste que me da Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo sin ti no pude volar en otro cielo que no me dejaste solo confundido yo y olvidado y otra mano me ofreció el fruto en el lado lo no, que hoy día fue no será ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu me cansé Deja volar a otro cielo y Deja abierta tu cabola Muchas gracias. Aplaudimos con el corazón el talento de Santi con esta hermosísima canción que, sin duda alguna, nos, nos lleva a a traer gratos recuerdos. Y a propósito, Santi, esto de, de la música, ya lo decías, tú eres un, un cantante de manera especial sentimental, sí. y se lo siente, se nota. Sí. Y quizá esto también en algún momento te, te llevó eh, quizá al extremo. Bueno, muchas veces dicen que, que los músicos tienen la, la debilidad de, de caer en, en, en el alcohol, a veces en la bohemia. Eh, quizá tú tuviste algún momento de una experiencia así. ¿Podrías contarnos, eh, Santi, esos momentos quizá un poco fuertes de, de, de tu carrera. Eh, bueno, yo creo que, que cualquier persona que, que, que quiere pues ir al abuso, ¿no es cierto?, a veces de, de estas cosas, quiere el exceso, pues lo hace, ¿no? Tranquilamente. Pero obviamente, pues, la, la música es un es un, qué sé yo, una un, un acolitador para esto, ¿no? Uh -huh. Eh, yo considero pues que, que en todos los eventos que la mayor parte yo, yo he estado, pues, uh -huh. me ha uh -huh. uh -huh. gustado ser muy, muy amiguero, conversar, uh -huh. y, pues, eh, como yo me identifico cantando algo romántico, uh -huh. yo creo que <ríe> nunca va a faltar una copa, ¿no? Uh -huh. Nunca va a faltar eso de ahí porque, si uno, uno a veces lo toma como, como un hábito, dice, no, yo voy a, voy a tomar un vasito, de, de, de whisky o de algo fuertecito para como calentar la voz, como para uh -huh. finalizar la voz, ¿no? Es algo, pues, en realidad que no se ha comprobado que, que lo sí, hace. A claro. la voz la pone en ese, en ese punto, ¿no? Pero, pero, bueno, sí, han existido estas, estas situaciones. Uh -huh. Como yo les comentaba anteriormente, yo, yo he tenido, no he tenido mucha suerte en la parte uh -huh. sentimental. No, no, no he podido, pues, prácticamente... Uh -huh. eh, Entablar una relación duradera y de mucho tiempo, a lo mejor por yeah. eso de la, de la misma yeah. eh, música. Yo he tenido, por ejemplo, anteriormente tuve una relación en que a no, él no le gustaba pues, a ella que yo esté eh, en los eventos, porque mm. ya que esto, que la cosa, que ah, por ahí otra mujer, que en tantas cosas, que es muy coqueta y tanto eso. <ríe> Entonces, eh, eh, yo lo no veo por ese lado, pero ustedes saben que uno no hay que esperarse, más bien llegará mm -hmm. algún claro. día la persona adecuada, la vida de todos no todos tenemos mm -hmm. la posibilidad de, de encontrar la felicidad pero claro. eh, yo espero y en anhelo que, que sea mi complemento tanto sentimental y también profesional porque esto de aquí es, es claro. parte de mi trabajo, también es mi profesión y también tengo yo ingresos por esto, entonces claro. en algún momento de, de, de, de la vida ¿Oye? llegará, no Llega Oye, Santi, la... Santi, eh, te gustaría, ¿cómo te gustaría a propósito de lo que mencionas, cómo te gustaría que sea el perfil de tu, de tu esposa? Eh, quizá que tenga también esa afinidad en, en lo que tú haces, en lo que te gusta en el arte de la música, tal vez. Si tuviera la afinidad igual de, de esto de aquí del de, de arte de la música, fuera increíble, ¿no? Porque nos daríamos la mano en esto, trabajaríamos juntos, seríamos el dúo perfecto en el arte. Claro. Si no, pues. Eh, yo siempre me ha gustado a mí que, que me comprendan, que me acompañen, uh -huh. que estén conmigo, eh, que no prácticamente me, me den la espalda, porque eh, claro. eso, eso es algo triste, ¿no? Que tú estés haciendo lo que a ti más te gusta, aparte que sea tu, tu profesión, uh -huh. tener a la parte más importante que a lo mejor te inspira para hacer tantas cosas y sobre todo hacer esto, de que es el bonito arte, que te uh -huh. den la espalda. Entonces yo si quisiera uh -huh. más bien, algún rato Dios me permite poner una una mujer y yo espero uh -huh. que él, él lo ponga eh, a lo que pues lo que podamos ser un complemento a lo que a lo que Dios quiera más bien siempre se ha dejado eso a mano de la de saber en realidad eh, la mujer que yo me merezco pero yo creo que no ha sido tan mal <ríe> así que ojalá me, me, me llegue a alguien especial ¿no? ¿Y cómo, cómo eran? Háblanos de, de, esas, de esos momentos de, de las cantadas, con tus panas, con tus amigos, las serenatas. Eh, seguramente a, a ti a lo, a lo mejor no te funcionaba así tan rápido, no te llegó el amor, pero quizás tus amigos sí, por eso te, te buscaban, te pedían la ayuda para que les cantes. y Cuéntanos de esas experiencias, ¿cómo les, ¿cómo les iba? Oye, las serenatas es algo increíble, ¿no? Yo pues tenía dado. Grandes oportunidades, grandes momentos de anécdotas, ¿no? Eh, han habido ocasiones en que a uno le toca cantar en momentos increíbles, momentos que uno jamás se iba a imaginar, ¿no? Situaciones también bastante complicadas, muy reservadas, muy íntimas, que a lo mejor uno también tiene esa responsabilidad, ¿no? Porque uno está también, aparte de, de todo esto, guardando algo, algo especial que a lo mejor muchas personas ven eh, de entender a lo que me refiero, ¿no? Entonces, es algo, algo, algo increíble, es algo que, que, uno dedicar una serenata sobre todo, como siempre digo, es una forma de, expre de expresar todo lo que se siente, todo el cariño, eh, todo el amor, a través de las melodías, porque a veces las palabras no se nos hacen tan fáciles poderlas compartir, ¿no? Entonces, yo considero que que estos detalles son, son muy bonitos, son, son ver, sobre todo a mí me ha gustado mucho ver cuando los hijos descantan a sus madres. Es un momento tan especial, porque muchas de ellas y la mayoría de ellas, pues nunca se podrían imaginar este, estos detalles que en la actualidad, pues son muy escasos, porque anteriormente uh -huh. se sentía más una serenata, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, esto de aquí de poder cantar a una, a una mamita, a una abuelita, a un padre, a un abuelito, para mí es lo más importante, lo más bonito. Cuando son, por ejemplo, los días de las madres, uh -huh. es algo increíble poder dedicar canciones de parte de sus hijos, de sus claro. uh, hermanos, de su familia, ¿no? Uh -huh. Y las serenatas, por lo general, han sido una experiencia in increíble. Igual también subirse en un escenario es algo, uh -huh. algo bastante complejo, ¿no? Porque estar parado ante mucha gente, eh, en la actualidad yo pertenezco a una orquesta, de Estefanía Romero y Latin Band, y poder trabajar con mucha gente, eh, llegar a ellos sobre todo, y hacerlos que puedan ellos bailar es algo bien, bien complicado, ¿no? Es uno que pues, en realidad tiene que, que, que tener ese carisma mismo para poder llegar a la gente. Entonces yo sí lo, lo he visto y este reto último que estoy haciendo para mí se me ha hecho bastante bastante difícil, pero he aprendido pues con la experiencia, con el apoyo también de algunos compañeros, ¿no? Poder llegar a, a las personas a través de, de un, un escenario, ¿no? Claro, pero eso es importante, uno transmite mucho en ese sentido para mí, pues, para mí no puedo quejarme que son momentos increíbles. Sin duda alguna, Santi, el estar en un escenario, en otro y relacionarte con la gente y, pues, llevar ese, ese mensaje, transmitir ese mensaje a través de la música, pues, bueno, es, es bonito, pero también es una gran responsabilidad. Sabemos que, que has estado ¿no? en diferentes agrupaciones, tienes un largo recorrido. Por ejemplo, quisiera, quisiera que, que nos cuentes la experiencia que tuviste con Orquesta Generación 2000, o G2000, y, y, bueno, eh, eh, también de... Ah, de ya. Cada... Eh, Cuéntanos eso. Claro, mira, en ese tiempo yo no era... Yo no era... No era cantante yo. Yo lo que sí era más bien este, tocaba el bajo porque, como dije, dije pues anteriormente, yo era muy, muy receloso para poder cantar. De hecho, el, en el grupo que nosotros teníamos, que era de Voz del Sur, eh, Pato Vega, Javi Vega, no sé si lo, conocí, lo han de conocer, pues era un gran amigo. Por supuesto. Eh, él era el cantante, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, en, el, en el, cuando teníamos el grupo me daba miedo hacer las voces, me daba terror, o sea, yo imagínese desafinar alguna cosa, y él me decía, veces es este, compa, canta, también intenta hacer algunas voces. No me imaginé que después iba a pasar eso, pero cuando estuve en Generación 2000, en esta orquesta, pues fue uno de mis inicios en la parte tropical. Ahí, pues, yo me dedicaba a tocar el bajo, era el bajista, el que pasaba, pues, el bajista dicen que es el que pasa más escondido, ¿no? Pero es el que lleva, pues, el ritmo a la a la música. Entonces este yo pues me dediqué a tocar el bajo, también empecé ya a comenzar a hacer coros ahí, a, a, a acercarme ya a poder manejar un micrófono. Entonces eh, ha sido experiencias, todo poco a poco, poco a poco luego pues yo, yo después de la orquesta ya me, me dediqué ya a cantar, fue un inicio bonito para yo poder después cantar, incluso dedicarme a cantar música tropical también, hacer música tropical. Con mi amigo Anthony eh, Rivas, que éramos la dupla en aquel entonces, y hemos tenido un gran recorrido, pues, con, con él en la parte musical, y de hecho, estamos a punto de cumplir los 10 los años como cantantes. ¿no? Entonces, este, es algo, algo bonito que empezó de Generación 2000 también para poder yo eh, trabajar y hacer un género complicado para mí, ¿no? Como es la música que pues qué bien, qué bien Santi. ¿Quisieras eh, regalarnos otra canción antes de que se cierre el telón de este escenario? Por favor, Santi. Pero claro que sí, Ramiro, claro. No hay ningún problema. Vamos a ver si hacemos algo, algo, algo bonito. Quisiera cantar un valsecito. Que viene a la mente. Espero que les guste que lo disfruten. Este se llama cuando llora mi nieta. Cansado de llamarte. Con mi alma destrozar confieso que no mientes porque lo no quiere ti y al ver que inútilmente envío mis palabras llorando mi guitarra, se dejó ir su voz y al ver que inútilmente envío mis palabras llorando mi guitarra, se dejó ir su voz y llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo tu nombre si no te escucho y dile que aún la quiero, aún la espero que vuelva, que si no viene mi amor no quiere consuelo, que solitario sin su cariño me muero, oh, guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que almacenas en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Muchas gracias. Un aplauso. Listo. Santi Aguilar, muchas gracias. Hermosísima canción. Hermosísima canción y gracias a la gente que sigue apoyándote, nos sigue eh, atendiendo en, en, esta, en esta entrevista, nos sigue viendo. Eh, Santi, dime si tienes algo que, de lo cual a lo mejor te arrepientas de haber hecho o no haber hecho hasta el momento. Mm, bueno, <ríe> a ver, eh, yo creo que... que... Yo creo que, que, bueno, arrepentirse de algo no, no, porque la vida es así, a veces uno hace cosas buenas y hace cosas malas, y las cosas malas pues uno tiene que aprender a veces de los errores que uno se comete, ¿no? Pero de lo uh -huh. que hay, yo, yo se me pudo arrepentir desde mi tiempo en que yo quise y sobre todo tuve la oportunidad yo de poder crear, hacer mucha música, a lo mejor la oportunidad de viajar a otro lado. Lo eh, que se presentaron las circunstancias, pues yo no lo hice. Lo llegué, o sea, y yo creo que eso fue uno de los, de los grandes errores que yo, yo, yo, yo, considero, ¿no? En mi vida, porque yo tuve la oportunidad de estar fuera de aquí, del de, de país, para poder trabajar con el arte musical Pero aquí, pues, me jugó mucho los sentimientos, mucho me jugó el el corazoncito enamorado que tengo <risa> y pues y a la final de cuentas eh, no estoy solo. Entonces ese es el problema pues que que yo creo y considero que uno tiene que tener la autoestima bien, bien, bien bueno, ¿no? bien fuerte y sobre todo uno quererse mucho. Y a veces cuando uno no piensa en uno mismo y piensa en otras personas, pues comete ese tipo de errores y eso fue lo que a, que a mí me, me sucedió. De hecho, a lo mejor la historia sería diferente si se hubiese contado de otra manera, pero bueno, es por algo también pasan las cosas. Sí, sí, por eh, supuesto. Yo no me siento tampoco pues, tan, tan triste de esto y tan, tan afligido porque todos los días son momentos y son espacios para uno poder, poder eh, seguir luchando por sus sueños, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Santi, todos los días son eh, diferentes, son únicos y maravillosos y vienen cargados de nuevas oportunidades. Y sobre todo con ese talento que te manejas, ah, yo sí. creo que todo está perfecto y las cosas que tienen que darse se darán en el tiempo, en el momento preciso. Así que Santi nada ah, más sí, sigue sí. cantando, sí. sigue poniendo énfasis, fuerza a lo que haces y si tienes una comunidad. lo suficiente ¿no? <ríe> Lo suficiente nomás. Así como Leonardo, por ejemplo, él es bien equilibrado no sé, en ese sí. punto. Así que está tranquilo. <ríe> eh, Santi, pues bueno, ya estamos llegando sí. a la parte final. Eh, no sé si... En cuanto a los cursos, si, si tú das cursos, si alguien quiere que le enseñes, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo te contactan, eh, Santi? Eh, eh, sí, bueno, en, en la actualidad pues yo, yo este, presenté un proyecto pues aquí en la institución como es el municipio de Catamayo y eh, se aperturó una escuela de educación musical. ¿no? En esta escuelita pues yo tengo ya listo para que se pueda inscribir totalmente gratuito, entonces esto es financiado por, por la institución, entonces yo quisiera invitarlos, pueden ir al Coliseo de Catamayo, el aula de, de educación musical, de hecho yo paso en la mayor parte ahí en las tardes, así que pueden acercarse, sí. igual como estamos volviendo a retomar por la última, el último rebrote que hubo de, de, que de la pandemia, se tuvo que cerrar y tuve ya un, un, un cierto número de participantes, pero ahora pues eh, los estoy reparturando, y estoy okay. comenzando desde, desde cero, entonces ya, pues, hacerles la, la invitación, pues, que se acerquen al Colegio de Ciudad de Catamayo, la obra de Educación mm -hmm. Musical, y podemos, pues, ahí ir eh, cuadrando horarios para poder trabajar mm -hmm. tanto en canto, tanto en estudio de música, tanto en guitarra, y estamos viendo si, si se puede también implementar el, el instrumento de piano. Entonces, mm -hmm. eso estamos todavía viendo la acogida la, la que tenemos para poder... Claro. Eh, ir abriendo nuevos espacios en, en los instrumentos. ¿Y, ¿Y está abierto para toda edad o hay un determinado límite, un rango de edad? Eh, hay, hay, por ejemplo, dos categorías, ¿no? No se puede involucrar tampoco tanto a los chicos grandes los, con los niños, ¿no? Entonces, este, están desde los 7 años de edad hasta los 12 años, es una categoría que son de 3 de la tarde a 4 de la tarde, que yo tengo prácticamente trabajo todos los días, ¿no? Uh -huh. Y posterior, pues, de, de 4 y media hasta 5 y media por ahí, eh, se trabaja con la categoría mayor de chicos de 13 años, hasta 17, 18 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso yo lo he dividido de esa manera. Ahora, pues, eh, incluso eh, quería pensar, estaba pensando en vacaciones, hacerlo en la mañana, pero como, como les comentaba, pues, estuvo complicada la última situación, ¿no? Que hubo del rebote de, de COVID, entonces, se, se canceló hasta el COVID. Como es, un, es una situación que uno tiene que tener, sobre todo, bastante cuidado, sobre todo en el canto. Entonces yo, yo trabajo con protectores faciales para los chicos, el espacio incluso yo quisiera más bien que se esté bastante ventilado y no, no meto mucha gente. Entonces más bien, la parte del canto sí es un poquito complicado ¿no? pero en guitarra no, no ha habido ningún problema, este, gracias a Dios. Y y pues eso, eso estamos nosotros este, haciendo la invitación y muchas gracias también por, este, por el espacio que, que me permite también poder invitarles a que se sumen a estos talleres que son totalmente gratuitos. De hecho, estoy yo con el interés de poder formar una buena agrupación uh -huh. con los mismos participantes que están ahí en el, en el taller. Y buenísimo. pues esperemos a ver cómo va. ¿no? Los instrumentos buenísimo, lo tenemos, eh, hemos, eh, hemos hecho bastantes gestiones, también las autoridades han apoyado mucho. Entonces, este, yo, pues, eh, por ese lado, yo no tengo ningún problema en poder prestar eh, el, el conocimiento, ¿no? Para poder ir formando. Así que, para mí, como les digo, es un gusto, un gusto que esto se siga eh, revalorizando, se siga invirtiendo en la cultura y en el arte, porque para nosotros, cuando yo era adolescente, era difícil poder salir, ¿no? Poder ir incluso a no existían claro. ese tipo de, de espacios que los que es. artistas sí. los hacían pues convertir este, este, estos diálogos, ¿no? Entonces, este... Pues, creo que ese, este, con este recuerdo yo sigo dando la, lo, lo, lo poco que sé, ¿no? Uh -huh. eh, para poderles incentivar y cada quien de ellos también, yo sé hecho tienen la, la manera y sobre todo hay las oportunidades ahora de poderse auto superar. Así y eso es, es pues lo que lo que hemos sí, estado viniendo Aplaudimos tu trabajo, aplaudimos la, la motivación que tienes por, por ver crecer a, a nuevos talentos acá en Catamayo. Santi, eh, nada más quisiéramos que nos dejes tu mensaje final eh, como joven músico, como emprendedor. Y de pronto si sí, tienes eh, también eh, tus redes sociales donde podemos ver también tus trabajos que tengas y, y conocerte un poco más, Santi. Bueno, eh... Yo, pues, yo más bien quiero agradecerles a ustedes por estos espacios que, que están brindándonos. Eh, yo, en realidad, como les dije, pues, yo soy muy agradecido a poder platicar con las personas, a poder eh, hablar que conozcan también un poco de la trayectoria, ¿no? Y decirles que, en realidad, pues, uno no... Uno tiene la oportunidad todos los días de ir creciendo, de hacer mejor las cosas. Eh, todos hemos... Creo en, en algún momento en nuestra vida eh, nos hemos tropezado, pero hay que seguir, hay que seguir dándole. Hay que sobre todo pues, seguir queriendo y a la vida, porque el artista siempre se enamora de todo lo que está a su alrededor. Y les invito pues, siempre a cuidar, cuidar todo lo que Dios nos ha puesto, todo lo que Dios nos ha dado. Y, y así creo que será un mundo mejor, seremos más humanos, seremos más eh, sensibles. Y, sobre todo, pues apoyando a lo nuestro, nuestro talento. Aquí tenemos grandes artistas aquí en el Cantón. Así que, pues, les invito también a apoyarnos, apoyar a, lo, a los chicos jóvenes. Y, si tienen alguna inclinación en sus guaguas en música, pues, no les animen no les digan que eso no vale, no les digan que eso es algo algo malo que te va a traer avicios. Y en realidad yo lo he comprobado que no es así. Yo tengo muy buenos amigos, muchos amigos, buenos artistas que jamás en su vida han probado nada. Otro, algo complicado, ¿no? Nada uh -huh. y, y como digo, no es necesario ser músico o ser un, un artista para, para, para involucrarse a eso, ¿no? Tranquilamente sí, cuando uno así. se quiere dañar, lo quiere hacer malas cosas, pues lo hace. Así, así que bien. pues eh, siempre, siempre pedirles a todos los pupitos que... Que ven que sus hijos tienen este interés por el, por el arte, que no los desaníen, ¿sí? que los apoyen, porque no es que se vaya a ser un, un artista futuro, ¿no? Bueno, y si lo es, qué lindo, ¿no? Pero la música nos ayuda mucho a la motricidad, mucho a ser mejores humanos, créanme que la sí. música es, es increíble. Eso, mi estimado Ramiro y estimado Leonardo, muchísimas gracias por esta oportunidad, espero volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Gracias a ti, Santi. Hemos conversado con Santiago Aguilar, más conocido como Santi, músico querido, lojano, que está radicado pues, aquí en Catamayo y está dando muchos frutos en lo que tiene que ver con este arte de la música. Un abrazo para ti, Santi, y para en tus proyectos que se sigan cumpliendo. De esta forma terminamos, queridos amigos, también nuestro programa Escenario el día de hoy. Gracias a Leonardo, a todo el equipo que estamos detrás de este sueño también.